Voy a empezar por ella, que es Eli Pinedo. Eli es jugadora de balonmano, es una de las componentes del mítico equipo de las guerreras, la selección española, medallista olímpica, ha participado con la selección consiguiendo todo tipo de éxitos en europeos, mundiales, en fin. Le pasó como a Teresa, dijo que se retiraba, pero luego no se retiró, estuvo jugando en Alcobendas, o sea, no sabe uno muy bien nunca cómo presentar a Eli Pinedo, si como deportista, como deportista... ...en excedencia como ex-deportista... ...realmente cuando uno es deportista de élite... ...nunca se convierte en ex-deportista... ...un aplauso para el Pinedo que está aquí... ...y como decía antes al igual que Teresa... ...pues ella... ...saboreó la gloria olímpica... ...en los Juegos Olímpicos de 2012... ...y el tercero en Discordia... ...es Canario, en en Ahmed... ...es nadador paralímpico... No está muy lejos de las medallas de Teresa porque él acumula 17 y también es un gusto compartir con él esta mañana de lunes. Bienvenido, un aplauso por favor. Que aquí viene acompañado. Cuidado la pantalla. Bien, perfecto. Casi. No era por ti, era sobre todo porque no nos la rompieras. He venido en Yo tengo dos perros. Eh, vamos, mi perro ya habría dado... Los perros que yo tengo ya estarían saltando por aquí. Cada vez que veo los perros guía es una cosa que me parece verdaderamente sorprendente. La paciencia que puede llegar a tener esta gente. Bueno, vamos a hablar con ellos de participación de mujeres en el mundo del deporte, de personas con discapacidad en el ámbito del deporte profesional. En fin, ellos están abiertos a cualquier tipo de comentario, a cualquier tipo de pregunta. Pero yo creo que ya que antes hemos disfrutado de 35 o 40 minutos de intervención de Teresa pues me parece que os voy a conceder, no sé, cinco minutos por si queréis hacer un postulado general antes de que iniciemos la parte de coloquio. ¿Te parece, Eli? Empezamos por ti, porque además ahora tenemos dos micrófonos que os lo tenéis que ir sorteando. Por si quieres hacer una salutación, un saludo general a los muchachos antes de que empecemos a brearte, a preguntar, básicamente. Vale. ¿Se escucha? Sí, sí. Nada, yo solo daros los buenos días y nada, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de, de todas las dudas que, que os surjan porque es para, para esto esta, esta charla y nos encantaría seguro que a mis compañeros también que fuera algo entre todos, aunque nosotros expongamos nuestra experiencia, pues siempre es bueno que, que nos preguntéis, que no tengáis ni miedos ni vergüenzas ni, ni nada de esto y bueno, encantada y agradecer a la universidad que me haya invitado. Gracias a ti por estar aquí. Enamez, tu turno. ¿Qué quieres decirnos antes de que empecemos con las preguntas? ¿Has entendido esto? ¿Sí? sí. Sí, se te oye. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme a, a esta mesa rectangular aquí en La Paquito. La verdad es que es un, es un placer y he oído mucho eh, sobre vosotros. Sobre bien, el, supongo. Muy bien, sí. De hecho, tengo una muy, muy buena amiga que ha hecho el grado aquí, así que, de café. Así que solo he oído cosas buenas casi siempre. <risa> y bueno, sí, que, sí que, tengo que tendría que decir que no, yo no estoy tan cerca de, de Teresa como, como has dicho, ha, ha quedado muy bien, pero no, no tengo 17 medallas olímpicas, tengo 9, pero la verdad es que cada una de ellas ha sido dura como 17. O sea que en relación a lo que, lo que venimos a hablar hoy, pues... Suscribo mucho de lo que ha dicho Teresa por mi experiencia personal, porque es verdad, cuando has tenido una discapacidad sobrevenida, como es mi caso, que gané la ceguera a los ocho años, pues la verdad es que la vida a veces no es, no es fácil, pero es verdad que el deporte es un camino que, que te lleva a descubrir mucho de ti mismo, a descubrir tus capacidades, pero también sobre todo a descubrir cuánto puedes hacer con, con la ayuda de los, de los demás. Y lo cierto es que después de tres Paralimpiadas, eh, ...sí que es verdad que hay un factor fundamental en, en todo esto... ...ya seas olímpico, paralímpico, de amateur o, o profesional... ...y es el, el trabajo emocional que, que conlleva... ...tanto a nivel personal como a nivel de equipo... ...y ese trabajo se puede hacer por uno mismo... ...pero también es verdad que con profesionales como los que estáis aquí... ...o los que seréis el día de mañana es imprescindible tener una visión un poco más amplia porque yo he vivido desde un entrenador que me dijo antes de preparar un Ironman ni de broma no te entreno para hacer el Ironman porque no lo vas a conseguir hasta un entrenador que me dijo venga va y encima soy tu guía entonces he vivido los, los, los dos extremos si sí es cierto que en Las Palmas yo he tenido la grandísima fortuna de de competir con, con dos grandes clubes como fue el Club Natación Las Palmas y el Metropol y he tenido esa suerte de poder competir y formar parte de un club con que en principio el Club Natación Las Palmas sí tenía sección de discapacitados, pero el Club Metropol no la tenía, y bueno, para ellos fue un acontecimiento, entonces a partir de ahí se abrió la veda, y al final hacemos camino andando, y hacemos camino dando ejemplo, y hacéis camino vosotros también dando ejemplo, y nada, no me alargo más porque la mesa redonda es para esto, ¿no? Para hablar. La mesa redonda que como tú dices es rectangular. Sí. Es curioso cómo el oído humano oye lo que quiere. 17 son las medidas que separan 9 de 26. Yo me quedo con... Eh. que, que tengo 17, si eh. quieres. ¿sí? Vale, vale. Bueno, eh, voy a empezar por una pregunta mmm, de sesgo femenino. Voy a empezar por él y me gustaría que luego se sumara la respuesta también, Teresa. Mmm, Ahora tenemos una cosa muy bonita que se llama Universo Mujer. Tenemos a Iberdrola patrocinando el deporte, haciendo un montón de cosas. La Liga de Fútbol Profesional, preocupada por deportes que no son estrictamente futbolísticos. Pero resulta que la última encuesta que tenemos del CSD sobre práctica deportiva femenina no ha mejorado mucho los datos con respecto a años anteriores. Y dice que algo así como el 65% de las chicas que cumplen 11 años dejan de hacer deporte. Y no pasa en el ámbito de los chicos. ¿no? Eh, yo tengo una hija de 13 años... Tremendamente deportista y otra que cumple 11 dentro de un mes. Las dos hacen deporte, pero estoy preocupado porque mi hija pequeña de repente se plantee la posibilidad impensable en mi casa, pero vamos a suponer que se lo piense, de que quiere dejar de hacer deporte. A ellos les va a tocar, seguramente, a algunos, trabajar en colegios donde habrá niñas que tengan una cierta ilusión por el deporte, pero me gustaría que les dierais alguna recomendación que parta de vuestra experiencia personal ¿De por qué se produce en algunos casos, muchos estadísticamente, esa quiebra y no se produce en otros? ¿Qué te iluminó a ti para seguir haciendo deporte después de los 11 años? ¿Y qué tiene que inspirar en el futuro a esta gente para convencer a esas muchachas y que no opten por lo fácil estadísticamente y es dejar la actividad física? Eh, bueno, a mí... No sé si me iluminó o directamente empecé a practicar el balomano en el colegio, me encantaba, lo hacía con mis compañeras de clase y amigas y decidí continuar mmm, practicándolo porque fundamentalmente me hacía feliz nunca pensando en que fuera a llegar ni a profesionales ni mucho menos a... A conseguir objetivos que he conseguido pero bueno yo creo que vosotros partís con una ventaja que probablemente Teresa y yo no teníamos cuando éramos pequeñas y es que eh, yo cuando era una niña no tenía referentes femeninos eh, en, que, en, en las que reflejarme y mucho menos en balonmano yo siempre cuento que veía a Conchita Martínez y a Arantxa antes Vicario en la tele que eran las únicas mujeres deportistas que, que podía ver ...y si el tenis no era tu deporte, pues mm, te reflejabas en ellas... ...pero como deportistas, nunca por tu modalidad deportiva... ...entonces yo creo que las niñas de hoy en día... ...por suerte sí que tienen referentes femeninos en los que reflejarse... ...y siempre me gusta decir que por encima de todas las medallas que tenemos... ...una de las cosas más importantes que hemos logrado es esa... ¿no? ...que eh, el, el habernos convertido en referentes eh, del deporte... ...para muchas niñas y muchos niños... ...que creo que es una responsabilidad muy grande al mismo tiempo... ...pero que asumimos con toda la, la humildad que el deporte nos ha enseñado. ¿no? Eh, en el caso de tus hijas, pues me tienes que decir a qué cole van... A los colapios de Pozuelo. Para que vayamos, o Teresa o yo, o muchas deportistas magníficas que tenemos en este país... Lo mismo te tomo la palabra. A hablar, no, yo te lo estoy diciendo, yo soy Que los de Amurrio soy gente de palabra. Sí, sí, eso es verdad. Y, y, no sé, yo sí que me dedico a, a contar mi experiencia, un poco enfocado a, a ese abandono que, que, es, que surge en edad adolescente en las niñas, eh, de abandonar el deporte, cuando realmente les voy y les cuento mi experiencia. Y les digo, pues mira, yo he conseguido esto, ¿vale? Mm. Las medallas, esto, lo otro, pero vamos, nada más importante que los valores que nos ha dado el deporte, que los momentos que hemos compartido eh, con nuestras compañeras, las experiencias vividas, es algo tan valorado y tan necesario pero, en la sociedad que, que las convencería. Me ha gustado mucho eso de los referentes. Mira, mira Teresa, a, a, a, a, al hilo de esto... Yo creo que lo que le falta también al deporte femenino, sobre eso que estaba diciendo Eli, es una cierta continuidad. ¿no? Voy a poner un ejemplo que es verdaderamente devastador. Un millón ochocientas mil personas vieron la final de los Juegos Olímpicos de Río, donde Carolina Marín, se convirtió en campeona olímpica de badminton. Eh, de ese millón ochocientas mil personas... 1.799.000 millón mil, si les preguntamos si han vuelto a ver badminton desde ese día van a decir que no, y ya si les preguntamos si saben cuatro equipos que juegan al badminton en España femenino van a decir que no. Nos falta esa continuidad. En los dos últimos Juegos Olímpicos, tres, perdón, el deporte femenino español ha sacado muchísimas más medallas que el deporte masculino. O sea, somos un país que no juega, somos un país que gana. Tú dices, eres español, por el mundo y dices, ¿a qué quieres que te gane? Pero sobre todo si eres mujer española. Entonces, ¿Por qué no tenemos esa continuidad? Bueno, yo no sé si el, el problema no creo que sea que no tenemos la continuidad, tenemos, no tenemos continuidad mediática, te refieres, ¿no? Exacto. O sea, de, de exposición mediática, no, no llegan nuestros éxitos a Es mucho las... más interesante el tobillo de Cristiano Ronaldo que una medalla olímpica. Pues tristemente eso parece, o el corte de pelo, o, o esas tonterías, eh, porque eventos deportivos siguen produciéndose, resultados deportivos sigue habiendo y nosotros seguimos con nuestro camino y es verdad que parece que desaparecemos durante cuatro años y eso que ahora se ha vivido un cambio importante, bueno, tú lo decías, Eli, antes, pues eso, Conchita Martínez, eh, poco más, y, y bueno, Coral Bistuer, que también me acuerdo, que, que yo me acuerdo de ella. Blanca Fernández Ochoa. Eso es, Blanca Fernández Ochoa, pero, pero no eran muchas las, las mujeres. Hoy, por ejemplo, tú, tú hablas con cualquier niña y dices, voy a llevarlo a mi terreno, ¿vale? Eh, Mireia Belmonte Y todo el mundo sabe quién, quién es Mireia Belmonte Anda, que no hay niñas que precisamente continúan No hay un fin de semana Que no haya un equipo español femenino Que gane algo Sin si ir más lejos, este fin de semana, <risas> las leonas Que por cierto, esa es una manía también De la que me gustaría que habláramos ¿De verdad? ¿Son necesarios los nombres? Bueno, Leonas, guerreras, hispanos, íberos, la roja... Yo sea, Dios que me pierdo. Bueno, ahí entraríamos en un debate... Mira, yo durante muchos años pensé que lo de la sirenita del Ebro era maravilloso hasta que me di cuenta que me comparaban con el tiburón de Baltimore y entonces dije ¡Uy, pues uy, igual, no. igual no está tan bien como yo pensaba! <risa> Pero bueno, si, si para qué hablen de nosotras, necesitamos calificativos, en este caso además Bienvenido, que son o sea. potenciadores, me parece estupendo. ¿eh? O sea, La cuestión es que en esa responsabilidad que hablábamos de, de todos, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad muy importante y es eh, hacer el escaparate, ¿no? el, mm. el hacer que nuestros resultados lleguen a todo el mundo, porque la gente sí que quiere saber lo que estamos haciendo. Porque además es necesario, se eleva el espíritu de todo el mundo. Si cuando tú sabes de un resultado positivo, te vienes arriba ¿no? y, y quieres compartirlo. Y lo haces tuyo, cuando ya es malo o no, que entonces es de los demás. Pero, pero si tu equipo gana, bueno... Te sientes súper feliz. Así que de, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es ganar. Ahora hay quien tiene que hacer la siguiente parte, que es llevar lo que ganamos a los demás. Ahora os tenéis que ganar a otros que de sí. momento parece que están poco a favor de obra. Bueno, lo tuyo es de doble mortal con tirabuzón, porque tú no solo eres mujer, sino que además practicas deporte discapaz. ¿no? O sea, esto es como lo ponemos más complicado. Y eh, ser madre. Y he superado ser madre todavía en la carrera deportiva. ¿cu ¿Cuál de las dos cosas es peor para la visibilidad deportiva? La discapacidad. Yo como mujer no he tenido ninguna dificultad, también es que hago un deporte, practico un deporte que no, no ha tenido fichas, eh, fichas profesionales, no he tenido, eh, no he tenido cláusulas con ningún equipo que me ha dicho no te puedes quedar embarazada Ajá. porque si eh, no no te vamos a fichar o te tienes que ir si te quedas embarazada. Esto no lo he vivido. He vivido una reducción de beca por quedarme embarazada, eso sí, que se ha contemplado como una, como una baja como una baja no por maternidad, sino como una baja por lesión, ¿vale? Eso sí lo he vivido, esa diferencia importante. Es si el embarazo es Muy importante, lesión, es bueno, lesión gordísima, lesión. vamos, es que no la buscas para nada, en fin. Sí, sí, eso sí que lo he vivido, he vivido la, la diferencia sobre todo por, por discapacidad. Eh, antes lo decía, eh, los paralímpicos tuvimos la consideración de, de deportistas de alto nivel, muy tarde, de hecho, en Ahmed y yo hemos vivido la puesta en marcha del planado paralímpico. Y eso, bueno, yo llegué a decir que era el mayor logro del deporte paralímpico español, que por fin se nos considerara, que por fin tuviéramos acceso a becas, a centros de alto rendimiento. Claro. Sabes que si no caminabas, bueno, el centro de alto rendimiento primero es que tenía barreras y luego es que era solo para los para los deportistas olímpicos y nosotros no teníamos, vamos. Nada de, de posibilidades de estar Fijaos, está, está hablando Teresa de, del planado, ahora a lo mejor para vosotros esto es un poco así lejano, el planado es una de las cosas más curiosas que han ocurrido en España y que tiene que ver con la concesión de los Juegos Olímpicos de 1992, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988, un poco más y quedamos por debajo del último en el medallero. Eh, de tal manera que íbamos a organizar los Juegos Olímpicos del 92 y había un miedo tremendo en España que fuéramos el peor país organizador en resultados olímpicos. Y a alguien se le ocurrió, creo que fue en el año 86, antes de esos Juegos Olímpicos, crear el planado Ayuda a Deportistas Olímpicos, que era un cambio de tiempo en televisión a por dinero. Un montón de empresas invertían en deporte a cambio de visibilidad. En televisión, Ese plan ha seguido durante mucho tiempo, sigue todavía, pero ha ocurrido algo en el camino que ha dificultado mucho el planado. Bueno, dos cosas, la crisis económica y sobre todo que la pantalla donde se veía a esas empresas que patrocinaban el deporte de repente no puede emitir publicidad, que es Televisión Española. Estas cosas que a veces decimos, qué bien que la televisión pública no tiene publicidad, pues digámoselo a los deportistas olímpicos que han visto cómo se reducían las becas, una auténtica barbaridad. Y aparece el lado paralímpico. Sí, pero hablamos del año 2008. ¿fue? Claro, es que es de antes de ayer, 2000, como quien dice. En 2005 se aprobó el paralímpico. ¿Y que lo, lo empezáramos a, a disfrutar? 2005. 2006. Claro, es que pero el, el otro es de 1986, ha habido, tiene 20 años más. Sí, pero ha habido una, una diferencia sustancial desde el 2006 a lo que ha sido posterior al 2013, porque el 2006 eran un poquito más que las becas que percibían algunas federaciones de discapacitados, y a partir del 2013 la cosa ha mejorado sustancialmente. Obviamente no tiene nada que ver con el lado olímpico, con lo uh -huh. que hay en otros países, pero aún así, el lado paralímpico en España está a años luz del, de, de los paralímpicos de otros países que apenas tienen nada. Mira, Enamed, te quería preguntar, eh, hilando con lo que habéis dicho antes de la poca visibilidad en los medios de comunicación. Yo, esto además eh, lo he dicho en muchos foros que tienen que ver con federaciones deportivas. Creo que se abre una ventana desde hace algún tiempo que es la ventana del consumo a través de las redes sociales. ¿no? Ya no hace falta llegar a los canales de televisión y además casi todos los que estáis aquí sois de una generación que ya no veis prácticamente la televisión. Y cuando veis contenidos televisivos no los veis en la televisión tradicional. Y de repente hay un mundo completamente distinto en el que no dependes del programador. Tú puedes tener presencia en Instagram, en Facebook, en Twitter, te puedes buscar la vida en canales de YouTube... Me gustaría que hablarais de eso. ¿Qué experiencia tenéis? Si te parece empezamos por ti, Guanamed. Si notáis, uy, que a través de las redes sociales estáis consiguiendo algo de intercambio con el público que os falta a través de los medios de comunicación tradicionales. Sin duda alguna. Yo si no hubiera sido por las redes sociales no tendría la visibilidad que tengo. O sea, sin sin duda alguna, hombre. ¿Ha sido de gran ayuda para mí los, los medios de comunicación en Canarias? Pues sí, soy, soy muy afortunado en ese sentido porque desde el 2002 he recibido mucho apoyo por parte de ellos. Pero empecé con mi cuenta de Facebook, creo que fue en el 2010, cuando Facebook todavía era algo. Y la verdad es que a día de hoy os puedo decir que el 52% de mi público es femenino y el 48% es masculino. Entonces, si no llega a ser por las redes sociales y la gestión de redes sociales, por eso yo cuando se habla de visibilidad tengo sentimientos contrapuestos y opiniones contrapuestas porque después de hacer un máster de transformación digital te das cuenta de que la visibilidad entendida desde la televisión está como un poco pasado de moda, porque en realidad hoy en día se puede llegar mucho más lejos eh, a través de las redes sociales y hay muchísimas figuras femeninas, masculinas, deportes minoritarios, mayoritarios, que llegan a mucha más gente en las redes sociales. Y ya que hemos sacado antes el ejemplo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo es que tiene 250 millones, más de 250 millones de seguidores entre todas sus redes. Es que eso es casi la población de Estados Unidos. Entonces al final, cuando estás en, en ese tipo de cifras, las llevas a nuestro terreno y no sé cuántos seguidores tendrás tú, Teresa, pero... 35.000 o algo así. Pues 35.000. Más que Cristiano Ronaldo, 35.000 más que Cristiano Pero Ronaldo. Pero la cuestión Ronaldo. es que 35.000, si Teresa hace una competición y saca un story de Instagram o saca una foto, la van a ver 35.000 personas más que si no tuviera las redes sociales. Y si se pone en la televisión, ¿cuánto va a ser? 5 segundos en televisión en una franja, o oh, si, si hay suerte, claro, en una franja horaria que a lo mejor no lo ve nadie. Entonces, creo que para nosotros las redes sociales ha sido el grandísimo avance e imprescindible y quien sepa gestionar las redes sociales tiene mucho ganado. ¿Estáis asintiendo a las dos? Me gustaría también oír vuestra opinión. Eli, Teresa, como queráis. Yo, yo me abrí Twitter en, en 2012 coincidiendo con los juegos. De hecho, me lo abrí justo estando ya en, en los juegos. Fue una de las primeras cosas. Llegué a la villa. Me habían picado mucho y tal. Y empezamos así unos cuantos compañeros de... Pues yo me lo abría, me empezaban a seguir. Yo, eh, otros compañeros se lo abrían también. Y decía, venga, a ver quién sigue y a ver, no, a ver nos picábamos, a ver quién consiga, conseguía más seguidores de, de pronto. A ver, yo he sido bastante vaga con las redes, eh, he de reconocerlo. Eh, es algo que nunca me ha traído en exceso. Sí que es, o sea, entro a Twitter, entro a Instagram y miro cosas de los demás, entro a Facebook, pero no tengo perfil uh -huh. perfil público porque solo quiero ver pues, cosas de tortugas, del oceanográfico y poco más, y de natación, y ya está. Eso es mi, mi perfil. Pero, pero es verdad que estoy con una med que, que, que para nosotros es muy importante porque allá donde no llegamos de otra manera podemos llegarlo de una manera muy directa además y muy sencilla con, con las redes pero no solamente para que conozcan nuestros resultados deportivos sino incluso en la vida laboral eh, a nosotros nos entran muchas eh, eh, muchas propuestas sí efectivamente propuestas eh, o sea, propuestas de, de trabajos sí, y profesionales a través de nuestras redes sociales a través de las redes sociales luego llevan correo electrónico luego están nuestras agencias y todo lo recibimos a través de ahí o sea que es importante para nosotros el tenerlo yo ahí en tono el tengo que ponerme más con ello. por ejemplo estaba en el campeonato de España y no he publicado nada de, pero incluso fíjate que una de las cosas que me estaba costando mucho que era conseguir la mínima que era digno de mencionarlo pues no pero bueno ya lo habéis hecho la mínima luego lo pondré <risa> Es lo mínimo que tienes que hacer. Lo Eli, ¿tu experiencia sí. sobre esto? Bueno, yo en mi caso también, eh, casualmente me abrí también Twitter en 2012, un poquito antes de los Juegos de Londres, pero un poco también por... Yo me acuerdo en el 2011 jugamos un Mundial en Brasil, donde ganamos el bronce además, y, y hubo un gol mío que tuvo como mucha repercusión porque eh, eliminamos a Brasil de su Mundial con un gol mío, y, y bueno, y fui Trending Topic. Mis compañeras que tenían Twitter me explicaban que era Trending Topic y yo no entendía nada. Yo era como, pero cómo es, lo que... ¿cómo es eso? Que en España en ese momento se está hablando de y Yo no entendía por qué, ni qué era Trending Topic ni nada. Y a raíz de aquello, con el tiempo, me abrí la cuenta de Twitter, me he abierto Instagram y pienso, como dice de Teresa, que que sobre todo para los deportes o menos visibles o incluso femeninos en nuestro caso, pues nos ha dado la oportunidad de, de, que la, de que los chicos y las chicas nos sigan, de que se enteren cuando jugamos, de que les enviemos links donde puedan ver nuestro partido online, cuando nos ha televisado por la tele y bueno, y al final te das un poco cuenta de que te conviertes ahí en referente para ellas también, que es una responsabilidad. Yo sí que soy bastante activa en redes sociales, intento un poquito de las cosas que hago profesionales eh, pues subirlas, para que la gente tenga un seguimiento y, y bueno, y creo que ha sido muy importante para, para deportistas como nosotros Es que yo pienso que esa es la batalla, ¿no? No, no tiene mucho sentido enfadarse con los medios de comunicación tradicionales porque los medios de comunicación tradicionales se rigen por unos códigos y unas necesidades que están al margen completamente de la decisión del resto de los mortales ¿no? Aquí hay estudiantes míos de comunicación audiovisual que están llevando la cobertura de esto Yo siempre les explico que solo hay dos tipos de televisión la que interesa y la que no interesa si tú consigues estar en la que interesa, estarás en la tele. Si no consigues estar, entonces tú tienes un interesismo cuatrainista, bueno, pues no luches contra los medios, no te enfades con los medios de comunicación y búscate, haz un Looking for Your Life buscándote la vida, por ejemplo, en las, en las redes sociales. ¿no? ¿Preguntas? A ver, porque si no lo pregunto yo todo y, en fin... Alguien que se anime a formular una pregunta a cualquiera de los tres presentes en la mesa, que habéis visto que son gente muy afable, muy dispuesta al coloquio. Os voy a pedir una cosa, un segundo. Antes de que hagáis la pregunta, para que no sea esto cacofónico, eh, decid simplemente a quién le dirigís la pregunta de los tres. ¿De acuerdo? Para que no sea... Porque si no es muy aburrido que los tres respondan a la misma pregunta. ¿Estás listo? Bueno, ponte de pie si te oímos. Eh, bueno, para... Utiliza tu torrente de voz. Eh, sobre todo para la tercera Cuando he sido la pregunta, está preguntando de cuando supo que se iba a quedar eh, para siempre en una silla de ruedas, ¿qué se le pasó por la cabeza? Lo voy a decir así como lo pienso, ¿no? ¡Qué potada! <ríe> lo primero que pensé es, ¿y, ¿y por qué? Pero de verdad, ¿y ahora esto cómo se hace? ¿Y cómo salgo a la calle? ¿Y cómo se sigue adelante? ¿Y cómo me enfrento a la vida? ¿Y cómo me he visto? ¿Sabes? ¿Y, ¿Y cómo continúo estudiando? Y, y ahora y ya no puedo dar patadas, que yo era karateca. Y, y, y, y todos los ies ...pasan a una segunda etapa que es la de descubrir cómo se hacen las cosas de verdad... ...y sentirte muy orgulloso porque lo vas haciendo, poquito a poco vas aprendiendo... ...y eso también es un regalo, ¿eh? volver a descubrir como un poco la magia de hacer las cosas por primera vez... solo que en este caso las estás aprendiendo a hacer por segunda vez... ...pero lo vives casi como una primera vez. Eh, es, es mejor si tienes un entorno favorable, en mi caso tuve un entorno bastante favorable... ...porque mi familia me apoyó mucho en el camino... Bueno, amigos, no tanto, porque ya os digo que al final terminan desapareciendo y descubres de verdad quién está contigo y quién no. Pero, pero la familia fue bastante favorable y, y en ese sentido, bueno, lo tuve, lo tuve bien para seguir adelante. Pero la primera impresión fue la de pf, qué mal, qué mal rollo y qué hago yo, qué hago yo ahora, ¿no? Más preguntas. Espera que... Ah, ah, vale, también a med, vale, perfecto. Bueno, mi proceso fue diferente porque yo me quedé ciego a los 8 años y con 8 años te lo tomas, sobre todo si tienes unos padres que no te sobreprotegen, te lo tomas como una parte más de la vida, te adaptas muy rápido. Yo siempre digo que al final la sobreprotección mata a las personas y en mi caso tuve la suerte que mis padres lo pasaron muy mal, pero me transmitieron mucha naturalidad, así que yo seguí cogiendo la bici, rompí tres... No sé. Seguía corriendo, me encontraba con paredes y escaleras, así que bueno, seguía haciendo mi vida normal hasta que fui aprendiendo que ya estaba harto de tener tanta cicatriz en la frente, ¿sabes? Inventando el parkour. Total, total. Ahí tenemos una pregunta. A ver si ahora funciona el micro. Yo, para Eli. Eli. Eh, ¿Crees que en los deportes minoritarios, que no puede ser el fútbol o los demás eh, deportes tienen... La misma visibilidad tanto la, eh, los equipos masculinos como los equipos femeninos. Es decir, a lo mejor en rugby, que se conoce igual pues, tanto a los leones como a las leonas, o a los balonmano, o guerreras y guerreras. Eh, en cambio en fútbol... Hispanos que... y guerreras. Oh, hispanos y guerreras, perdón. Que es que en fútbol... O sea, es que complicado es esto de los nombres. Si ya lo decía yo antes. Que tiene una mayor visibilidad los, eh, los deportes minoritarios en los dos sexos por igual que en los mayores, que se conocen menos a lo mejor. Pero la, pro la pregunta cuál es? Sí. <risa> perdona, no. Esto que me ha encantado. Culpa mía, que me he perdido. Si la pregunta que es tiene una mayor visibilidad a los deportes minoritarios en los dos sexos? Que ah, no que, que, más... que los que los más Claro. Muchas gracias, eh. eh. Vale, eh, ha sido culpa mía que no la he entendido, no tuya, eh. <risa> Eh, a ver, creo que en el caso del fútbol, como es un de, del fútbol masculino, perdón, como es un deporte eh, con tantísima habilidad, eh, visibilidad, perdón, con, que mueve tantísimo, eh, la diferencia respecto al femenino es muy grande, pero por eso, porque precisamente el fútbol masculino mueve lo que mueve, eh, está en todos los medios de comunicación, eh, entonces, bueno, aunque creo que el fútbol femenino está cogiendo muchísima fuerza, por suerte estamos empezando a llenar eh, estadios con, como el otro día, en el Wanda o como en San Mamés con 60.000 personas y algo impensable hace cinco años eh, creo que ahí sí que, se, que hay mucha diferencia pero por la fuerza que tiene el fútbol masculino y en otros deportes yo creo que generalizar es complicado yo siempre digo que eh, sigue habiendo diferencias en otras disciplinas entre el masculino y el femenino. En el caso de la mía, a nivel de selección, por ejemplo, tanto las guerreras como los hispanos estamos más o menos igual. A nivel económico me refiero de becas y ayudas con la, respecto a la federación deportiva y luego a nivel de éxitos también. También te digo que hace 10 años a las guerreras nos decían, es que nos valoramos como a los chicos porque no habéis conseguido nada. Cuando empezamos a ganar medallas entonces fue cuando dijimos, ¿y ahora qué?, ¿No? Y ya empezaron a tratarnos igual. En otras disciplinas sigue habiendo diferencias. Yo siempre digo que lo ideal es eh, vivir unos Juegos Olímpicos todos los días. Porque en unos Juegos Olímpicos, y ellos lo saben, o en unos Juegos Paralímpicos, que para mí es todo igual, eh, tú llegas a la Villa Olímpica y el primer día te cruzas con Pau Gasol y, y haces ¡wow! está Pau Gasol. Y al tercero te dice, Pau, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo ha ido la competición? Y subes con él en el ascensor y bajas, o estás con Nadal, ¿qué tal? ¿Cómo va, Rafa? Y todos somos iguales, da igual que seas hombre, da igual que seas mujer, da igual que seas nadador, da igual que seas balomanista, y da igual que te llames Pau Gasol o que te llames Teresa Perales. ...todo el mundo es igual... ...entonces, eh, unos Juegos Olímpicos... ...además, como bien hablábamos de audiencia... ...tienen una repercusión muy grande... ...todo el país está pendiente de los Juegos Olímpicos... ...seas de la disciplina que seas... ...a las guerreras en 2012 se nos empezó a conocer... ...de repente nuestra popularidad se disparó... ...por aquel bronce que ganamos... ...con dos prórrogas, donde se enganchó todo el país con nosotras... ...y entonces, lo ideal sería... Pues, ...una sociedad donde, donde son unos Juegos Olímpicos... ...y da igual la disciplina que hagas... ...y si eres mujer o hombre si tienes una discapacidad o si no la tienes, ¿no? Yo creo que para mí esa sería la, la sociedad ideal y, y está en vuestras manos que, que, que transmitáis sea. eso. Fijaos que hace dos semanas además se presentó una aplicación que, tiene, que es de la Liga, pero que no tiene nada que ver con el fútbol realmente y es una aplicación donde se pueden ver un montón de competiciones deportivas. Una aplicación que es gratuita, curiosamente, salvo para la parte de fútbol, de segunda división, que es lo único que hay que que pagar. Bueno, van apareciendo iniciativas. Os quiero preguntar por esto de las iniciativas porque aquí tenemos a futuros, a futuros docentes. No os voy a preguntar por cómo pensáis que van a ser ellos como docentes en el futuro, sino por la experiencia que vosotros habéis tenido con gente que ha estudiado lo que ellos están estudiando, cuando se encuentran con una mujer y están toda la vida en el ámbito masculino o cuando se encuentran con un deportista discapacitado y llevan toda la vida con gente que no proviene de ese ámbito. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál es la pregunta entonces? La misma que ha hecho el chico de antes. Tú te has encontrado en el ámbito de la gente licenciada en CAFID, monitores, que te notabas que no sabían cómo encarar tu condición Hombre, de deportista eh, discapaz. La realidad es que CAFID ha crecido mucho en los últimos 10 años. Hay una diferencia sustancial con lo que eran los estudiantes de INEF hace 10 años con lo que hay ahora. También te digo que... La realidad, que aquí estamos hablando de inclusión, la realidad... ¿Cuántas asignaturas tenéis sobre discapacidad en toda la carrera? Una, ¿no? Y en las demás asignaturas, ¿veis mucho de deporte de discapacitados? No, no. No demasiado. Una no sé pradera de silencio. Lo sé a ciencia, cierta. Porque, ¿el qué? Que sobre todo en las asignaturas que tienen que ver más con la educación, sí que... Claro. Educación. Entonces, no se considera tanto deporte, sino claro. como inclusión. Entonces... Lo que estamos hablando es que se puede hablar mucho, pero se empieza por, por cambiar ciertos eh, programas. Eh, estábamos desarrollando un programa para, para trabajar ciertos valores a través del deporte eh, con niños de quinto y de primaria y nos encontramos que durante toda la programación educativa académica del año eh, tenían una mención, repito, una mención sobre deporte adaptado, pero no había ni una unidad didáctica en la que se trabajase deporte adaptado. Entonces, podemos hablar mucho, pero la realidad es que al final este cambio todavía lo hacen las personas. Es decir, si el día de mañana estés trabajando en un gimnasio y nos encontramos y te pido ayuda, yo generalmente he encontrado gente muy, muy, muy dispuesta en todos los gimnasios, porque, claro, salir del deporte élite y empezar a meterte en el mundo de los gimnasios es un mundo. ¿eh? Y me he encontrado... Muchísima ayuda, gente muy dispuesta, gente dispuesta a buscar maneras de enseñarme algún ejercicio nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el cambio viene por parte de vosotros, como personas, como individuos, antes que por parte de las instituciones, porque a día de hoy, con una asignatura en cuatro años de carrera, es complicado. Con niños que están en primaria o en instituto que no ven nada de deporte adaptado hasta que Teresa, yo o cualquiera de nuestros compañeros va a los colegios pues es complicado. ¿Quién quiere ahora de las dos? Pues es, que, es que es verdad, es que tiene toda, tiene toda la razón. Es lo que hablaba yo antes de los niños que estaban exentos de hacer gimnasia porque esto era la, la tradición, ¿sabes? Sí, Ningún profesor no sabía qué hacer. Y entonces, claro, ¿cómo te, cómo te involucraban a ti en, en balonmano, por ejemplo? O en, en mi época era... A mí me decían, haz los deberes. Haz los deberes, claro. Sí, sí, yo, bueno, yo porque en aquel momento todavía no tenía discapacidad, pero, pero supongo que también habría estado exenta. O sea que dependíamos mucho de la voluntad y todavía se depende mucho de la voluntad de la persona que tienes delante. En mi experiencia personal tuve la suerte de, de, de, de caer en manos de Ángel, que fue el que pulió ya el, el, el diamante, y él jamás había trabajado con nadie con discapacidad. Había trabajado con hombres y con mujeres, con nadadores y nadadoras, de distintas edades además, máster y desde, desde muy... De, de hecho, desde bebés, incluso, pero jamás, y no tenía ni idea de cómo hacer. De hecho, alguna vez se le escapaba ponerme en el, en el entrenamiento mil pies, ¿sabes? O sea, hacer mil metros a pies. Y, bueno, pues era, era absurdo, entonces nos, re, nos echábamos unas risas y yo le recordaba oye, Angelito, que lo de mil pies está... que me encanta que me veas bien, pero... <ríe> pero que igual que no los puedo pies con los no tacones Exacto, que lo tenemos que sustituir por otra cosa. Y, bueno, intentó que me pusiera aletas, o sea, intentó... aprendió conmigo... El, el cómo hacer que, que, que mi práctica deportiva llegara a, a lo máximo, ¿sabes? Pero fue por voluntad suya, no porque tuviera conocimientos. Y luego he de decir que su voluntad le llevó a tener mucho conocimiento. Y de hecho a involucrarse tanto que después ha entrenado a más gente con discapacidad y, y que le ha molado muchísimo nuestro mundo. Mucho. En parte eso es lo bonito. El, el no saber exactamente cómo hacer las cosas te hace descubrir cosas nuevas y te piden ejercicios que no se les habría corrido, porque los entrenadores que tuve en mi primera etapa para Atenas no habían visto un discapacitado, bueno, no habían entrenado un discapacitado en su vida, entonces me decía, no, salta, si que saltar el Plinton pues saltas el Plinton y si te tropiezas y si pierdes tiempo en esta serie, pues vuelves a repetir el ejercicio. Y claro, a mí eso me hizo espabilar mucho. Un entrenador con el que estaba entrenando hace unos meses para otro reto, todo lo hacíamos a través del móvil y con la tecnología y mirando los vatios de la bici y no sé qué, y fue un caos al principio, pero lo bonito es que al no tener conocimientos pre eh, previos, como no sabes que es imposible, pues pides cosas exactamente, pruebas con todo y al final, curiosamente Prueba, ¿no? llegas mucho más lejos, pero es un camino lleno de zigzags. Mm. Eli, eh, hablar de que a alguien le pueda parecer chocante tener que formar un equipo de chicas, ahora suena un poco viejuno, pero a lo mejor no hace tanto que no era tan viejuno. Eh, yo es verdad que por ser mujer no me he encontrado demasiados eh, obstáculos, me refiero a, a, a que, me, que me impidieran seguir practicando el deporte a nivel institucional, a nivel económico y todo eso. Siempre hemos sido conscientes eh, las mujeres de, de que íbamos como un poquito en un segundo plano respecto a los hombres, pero no me he encontrado con con demasiados obstáculos lo que lo que sí me parece importante es independientemente de que ahora en la formación que tenéis sí que sí que se hable mucho más de la inclusión de de, del, del deporte inclusivo del, del, con diferentes capacidades todos podamos eh, practicar eh, deporte allá donde nos apetezca y cuando nos apetezca sí me parece importante que cada uno eh, también eh, os surjan esas inquietudes quizá que os despierten las que les despertaron a sus entrenadores y que, y que aparte de también vuestra formación eh, queráis buscar allá esa charla ese máster, ese, esa conferencia ese tal donde se pueda hablar de porque a todos nos ha quedado marcado esos profesores que hemos tenido, buenos profesores. Yo siempre hablo de uno que tuve de Historia del Arte, que, que jamás había pensado que me iba a despertar el interés en Historia del Arte y hoy es el día que amo la Historia del Arte por un gran profesor que tuve en el Instituto. Pues esto es un poco lo mismo, si queréis ser grandes profesores en vuestra materia, que, esa, que, que os despierte ese interés por conocer el, el deporte inclusivo, el, la igualdad de condiciones, esos másters, esas conferencias, esas charlas que podáis encontrar que os sumen a vuestra... A vuestra formación va a ser algo muy bueno y que os va a hacer mejores profesionales. Es una uno pero hay una película que yo os animo, me parece que se llama El Reto. Una película que cuenta la historia de. Hace mucho tiempo, en el circuito de tenis, había un tenista del ATP que un día dijo que no entendía por qué las mujeres cobraban lo mismo que los hombres y le pegaban infinitamente más despacio a la bola. Entonces, esta película cuenta la historia del reto que le lanzó Martina Navratilova, que en aquel momento era la número uno del ranking de la agüita, y de la paliza que le pega en el partido que juegan eh, ella contra él, película muy, muy divertida. Preguntas, Allá al fondo hay una. Hola, eh, gracias por estar. Eh, ellos dicen que solo tienen una asignatura donde se habla de la inclusión o del deporte adaptado, pero si algo diferencia a esta universidad es la formación humana que, que se les da en, en los cuatro años. En segundo de grado tienen dos asignaturas, que les enseñan quién es el hombre y la responsabilidad social que ellos tienen. Siempre dicen, qué sentido tiene que yo haga unas prácticas sociales con una persona con discapacidad, con una persona que está en una residencia de mayores, con un niño que vive en un hogar infantil? Y tiene todo el sentido porque es cuando están con sus futuros alumnos en los colegios o entrenando a cualquier deportista, lo primero que ven es a una persona, no ven a un hombre, no ven a una mujer, no ven una discapacidad, ¿no? Entonces, eh, creo que la universidad y luego ellos, el día de mañana, tienen una responsabilidad muy grande. Pero yo creo que lo importante no es ver si es una guerrera o es un hispano. Si es un, una persona eh, que, no tiene, que no ve con sus ojos, pero ve con el corazón. O si no puede andar con sus piernas, pero anda de otra manera. ¿no? Entonces, eh, esta, esta semana del Deporte para el Cambio, esta, esta universidad lo que busca es que vosotros seáis conscientes que todo lo que sucede en el aula y fuera del aula, tiene razón para verlos a ellos aquí ahora. Oye, y tras este momento reivindicativo de la universidad, que es muy interesante y que yo como docente de esta universidad eh, corroboro y comparto... No, no, ¿No hay pregunta? Ah, vale. Es que me, me ha quedado la duda. Ahí sí, venga, adelante. Eh, mi pregunta es para... o claro, para tratar eh, el tema del deporte para las personas con discapacidad. Mi pregunta es si no sería mejor que, en vez de que haya una unidad específica en el que tratáramos este tipo de deportes, eh, que en cada deporte que tratamos, es decir, en fútbol, baloncesto, balonmano, etc., incluir una parte de eh, cómo sería este deporte adaptado para diferentes tipos de eh, discapacidades que hay. Gracias. Muy Esto está a mitad de camino entre propuesta y pregunta, pero bueno, hay pregunta. A ver, lo, lo tienes toda la razón. Lo ideal sería que cuando se hable de yudo se hable de yudo para ciegos y para videntes. Cuando se hable de, de baloncesto, se hable de baloncesto para videntes y en silla de ruedas, porque obviamente baloncesto para ciegos no hay. Porque, dale porque, sí, sí dale blana. tiempo, porque si no imagínate. Eh, ¿Dónde tiro? ¡Aquí! No, aquí, a mí no, ahí. Pero bueno, la eso sería lo ideal. Pero creo que como todo, los cambios, el ser humano en general tiene aversión al cambio. Y eso es una realidad y, y es, es difícil rebatirla. Entonces los cambios se introducen poco a poco. Y los cambios empiezan porque un equipo de chicas, las guerreras, ponen el balonmano sobre... ...sobre la mesa, hacen que todo el mundo lo conozca, hacen que todo el mundo se interese... ...y eso en consecuencia lleva a conocer otros deportes, otras prácticas deportivas de, de las mujeres. Con el deporte de discapacitados, pues tenemos a una tía que se llama Teresa Perales... ...que de repente gana tropecientas mil medallas y la gente empieza a decir... ...anda, pero si hay nadadores en sillas de ruedas, hay nadadoras en sillas de ruedas... ...que además es madre, que además es un montón de cosas más, porque yo me he perdido con todas las cosas que has hecho. Y pasa lo mismo con los ciegos, etcétera, etcétera. Entonces, empezar por una unidad didáctica que se menciona en un párrafo en toda la programación, pues creo que sería un paso adelante muy grande, pero definitivamente lo ideal sería que se incluyera a lo largo de todo el año en todas las áreas, ya no solamente en educación física, sino incluso en otros, en otros ámbitos, en literatura. Tenemos literatos que son ciegos, que son que son personas en sillas de ruedas, en o sea, al final lo puedes llevar a cualquier ámbito, porque al final somos el 10% de la población. Aquí tenemos más preguntas. ¿A quién diriges la pregunta? Yo a los No, a uno. <risa> mójate, mójate. Eh, siempre hemos destacado al buen entrenador o al buen profesor, como habéis, como habéis dicho. Eh, ¿Hasta qué punto vosotros creéis? que sin un buen entrenador no se puede llegar al éxito, o siendo muy bueno, como tú dices, y es un diamante que hay que pulir, si a lo mejor no encuentras un entrenador que es que no hubieras llegado a alcanzar el éxito. Venga, he sido yo, Eli. Me ha tocado. <risa> eh, un, en, ojo, un buen entrenador es, es fundamental, yo creo, para lo, lo primero, para aprender, porque al final tú llegas y... y y llegas con unos conocimientos, pero tus entrenadores, yo siempre digo que los entrenadores a mí no me han enseñado solo de balonmano me han enseñado también herramientas de vida, con las que año tras año, temporada tras temporada, y cuando he cambiado de equipos, que he estado en hasta seis o siete equipos diferentes, también en Dinamarca, y, y he vivido la experiencia europea y demás, yo creo que es fundamental eh, el papel del entrenador. También he tenido entrenadores que no eran tan buenos, no lo voy a, no lo voy a negar. Y, y he podido seguir evolucionando a pesar de haber tenido entrenadores. Pero de todos de todos ellos, de los buenos y de los no tan buenos, he aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas. Los no tan buenos te ayudan a darte cuenta de los buenos que eran los anteriores o los siguientes que, que venían. Pero creo que, que sí, que el entrenador es fundamental en la carrera de un deportista. Creo que el entrenador y, la, y los padres, la familia que rodea al deportista de alto nivel, rendimientos son como los eh, referentes máximos y, y culpables de que, de que consigas muchos éxitos. Los no tan buenos ya te digo yo que no eran de aquí. A ver, ahí. Espera, que tú... Déjame que dé un poco de juego. Sí, adelante. Buenos días. Y dale. A los tres. Bueno, ahora elijo... Tu pregunta y yo elijo. Tu pregunta que yo elijo. No. Bueno, que dentro de vuestra carrera deportiva ¿Cuál ha sido vuestro momento A destacar o más importante Que os haya llamado la atención O más allá Venga, os dejo que respondáis los tres Pero muy cortita No puedo Con no, tantas uno. medallas es imposible elegir Oye, está bien que preguntes que lo a los tres, pero ya que le dirijan la respuesta, dejaré que respondan No, no, no, te lo, voy a, te lo voy a hacer rápido y además para salirme un poco de la norma, que como os he dicho, me gusta salirme de la norma. Mira, la, única vez que, la primera vez que dejé de ganar una medalla, ese fue un momento, un momento muy, important, muy importante porque tuve que aprender cómo se hacía. Esto fue en Río de Janeiro, yo antes siempre había ganado medallas en todas las pruebas en las que había participado, entonces no sabía cómo reaccionar y ahí aprendí la diferencia entre dejar de ganar y perder. Con esto lo digo así rápido, que esto Muy lo puedes bien. desarrollar todo lo que quieras, pero <ríe> <En la med. ríe> así lo digo rápido. Para mí, yo te diría que el, la primera vez que batí un récord del mundo en el 2007, la primera vez que gané un oro olímpico en la misma prueba, en Paralímpico, en el 2008 en Pekín, y sobre todo por encima, yo creo que incluso de las anteriores, el día que crucé la línea de meta del Ironman. Mm. Eli. Yo, eh, Londres, los Juegos Olímpicos de Londres, eh, conseguimos medalla. Fue... Es que aquello fue la bomba. Más. Me acuerdo aquí el partido contra los pórrogas. Sí. Me quedaba en uñas ya. Sí, sí. Ese fue el más ¿Sabéis urgido. que era extremo, no? Extremo izquierdo. Aquí, venga. Aquí y luego tú, ¿vale? Venga, pregunta, sí. Me encanta esto de que tenga las preguntas escritas. Para que luego digan mis alumnos de Comunicación Audiovisual que hablan mal los de CAFIT. Muy bien. En el 2018 se publicó, se han empezado, la guía de más prácticas de género en la familia de la física y el deporte, en el cual, eh, pues, un montón de científicos evidencian eh, cómo se da el, el deporte a nivel de perspectiva de género en España. Entonces, pues, pregunta para Teresa es que se ha evidenciado que en el 93% del material curricular no se da nada de perspectiva de género. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la sociedad? de género, si no se nos imparte. Entonces, a pesar de tener apoyo a nivel social, legal y demás, eh, me quería preguntar ¿qué debería hacer la universidad para que nosotros podamos estar suficientemente preparados en perspectiva de género? Muy bien, muchas gracias. Pues, pues la verdad es que has hecho dos preguntas muy buenas. Yo creo que aquí además has lanzado un guante que deberían recoger <risa> y es asumir esa oportunidad de incluir la perspectiva de género. Y tienes toda la razón, verdaderamente tienes que tener conocimiento para luego, para luego predicar, ¿no? por así decirlo, para luego extender la red y tener las herramientas para poder hacerlo. Eso no te exime en cualquier caso de si no te lo dan, quedarte parado como te decía antes. O sea, tú igualmente tienes que seguir adelante y si tú crees que algo puedes hacer, Tú mismo tienes también la oportunidad de, de, de cambiar las cosas y de convencer a alguien. Y de, o sea, tú no pierdas la, ¿sabes? la voluntad y tú estate ahí todos los días con el tirón de orejas y llamando puertas hasta que al final alguien consiga abrirte la puerta y tú consigas el, el, lo, que, lo que buscas. Más que nada porque nos beneficiaremos un montón de personas. Gracias. ¿eh? Allá al fondo. Bueno, lo primero, gracias porque estéis aquí. Yo que sí que creo en lo que vendo y soy un firme convencido de lo que enseñamos. Lo que veo ahí delante no son ni dos mujeres, ni, ni discapacidad, veo tres deportistas de alto rendimiento que han conseguido sus objetivos. Eh, pero todos tenemos claro que el deporte de alto rendimiento es súper piramidal. Hay muy poca gente que llega arriba, muchísima gente, una base enorme de gente que se queda por el camino. Y, eh, mi pregunta muy rápida es ¿qué les diríais a toda esa gente que se han quedado por el camino, que tienen a veces la sensación de que han fracasado? pero que en el proceso creo que sí que tienen cosas que han que aportar a su vida, que además vosotros incluso como, como deportistas que habéis conseguido también los objetivos, podéis añadir a vuestra vida personal esos, esos, esas experiencias, esos logros. Gracias. Mira, vamos a hacer una cosa porque estamos ya sobre la hora, vamos a utilizar esta pregunta para que respondáis los tres y lo utilizamos como colofón, porque, interesante otras cosas, tiene que coger un ave para irse a Zaragoza, es maña zaragozana, pero no lo va a conducir ella, la llevan, que sepamos, pero necesita llegar a la estación. Así que con esta sí, pregunta cerramos. En realidad es que me voy a Alicante a recoger sí, un premio ey, de, casi. y nos vamos a recoger el premio Ah, vais en el mismo tren? Sí, sí. Mira, qué bien, nos vais a salir para De la, la gala de, de la prensa deportiva española. Algo que, por cierto, voy a decir, antes era vamos, impensable. impensable. Que reconocieran a una mujer, que, que reconocieran a alguien con discapacidad. En y que este hubiera caso, ave además, Alicante, bueno, eso es lo increíble. Esa, esa, es otra. <risas> esa es otra. Pero en este caso, además, le dan el premio a la Selección Española de Natación Paralímpica. Que esto sí que, vamos, es todavía más, ¿sabes? Que, que, que saliera tanto en los medios y que se le diera tanta importancia a nuestras medallas como para que ahora, si es que tenías que seguir en AMED. Jolín, si es que te retiraste, pero... pero... He competido este fin de semana. ¿Aquí en Madrid, no? Sí. ¿En el Campeonato de España? Sí. ¿En serio, Sí, sí. Que no me veas tú, vale, pero que no te vea yo. Sí, Jolín, ya es tiene. Lo que tiene. Tan rápido sobre ruedas que a veces Sí, fijas. sí. La verdad es que no, que tenía una gastroenteritis que me hacía correr <risa> demasiado. Bueno, voy a terminar con la, con la pregunta que ha he hecho, con la, sí, con la reflexión. A ver, eh, la verdad es que vuelve un poco todo a lo mismo, a que todos tenemos la responsabilidad. Quizá nosotros tenemos más responsabilidad, como decía Eli, ¿no? de ser referentes y de transmitir a toda esa base dos cosas. Primero. Que siempre puedes llegar, que nunca puedes decir, uh, o sea, he llegado al límite, porque verdaderamente los límites no los llegamos a conocer. A mí nadie me podrá decir que por edad ya no puedes seguir. Uh, lo de la frustración es que yo, o sea, nunca he terminado de entenderla muy bien, porque para saber lo que es la frustración has tenido que saber lo que es el éxito y el fracaso. Y para mí el éxito y el fracaso son tan relativos como que dependen de un momento de tu vida, dependen de un día, de una hora, de... De una, ...de una expectativa concreta en un momento determinado. Yo he habido veces que he ganado un oro y no ha supuesto nada... ...veces que he ganado una, un bronce y me ha sabido a, a récord del mundo... Y, ...y entonces ha dependido mucho el éxito. Por lo tanto, el fracaso o, el, o la frustración... ...pues sí, en Río dejé de ganar dos medallas, pero... ...hombre, decepción sí, pero es distinto de frustración. Frustración es como algo más fuerte que me impediría... ...me impediría seguir pensando que puedo conseguir más cosas... Yo creo que de todo se aprende, y de la base casi casi que de, que de donde más, porque si la, si la base difícilmente llegas luego a la élite, a la ¿no? Y, y no sé, pues sobre todo que, que sigan que sigan insistiendo, que y luego cada uno tenemos nuestros objetivos, y cada uno de nuestros objetivos es totalmente legítimo. Yo no sé si tú en ameda ahora, eh, el, tu objetivo es llegar a ganar en los Ironman medallas o... O tu objetivo es conseguir terminar un, un Ironman y hacerlo con buena marca. ¿no? Y no, no romper más bicis, sobre todo, no como lo he explicado no, antes. No, no. Quiero que sepáis que... O sea, yo admiro profundamente a Anamed. Os imagináis lo que tiene que ser... El, y esto te lo habrá dicho tanta gente que no te sonará nada nuevo, ¿no? Pero, a ver, meterte en el agua y nadar a ciegas no viendo por dónde te viene la ola. No viendo por dónde tienes el camino. Si ya es difícil... no viendo de dónde te viene el golpe del tío al lado. O el golpe del tío al lado, que ahí termináis todos, <risa> que, que es horrible. Y correr y montar en bici, y vamos, que es una barbaridad, que, que es lanzarse al vacío sin, sin ver dónde vas. Y, y eso tiene mucho mérito. Venga, dame tu turno. Bueno, yo creo que <risa> el deporte, independientemente de los resultados que alcances, yo veo una diferencia entre la gente que ha practicado deporte de forma sistemática, ya sea en la base o ya sea en competiciones... ...en juveniles, etcétera... ...como se ha llegado a la élite... ...veo una diferencia porque te enseña autocontrol... ...te enseña una cierta disciplina... ...te enseña a trabajar en equipo... ...te enseña a seguir instrucciones por parte de los entrenadores... ...entonces al final... ...todos esos valores que se dice que hacen falta a la sociedad... ...yo sí los veo en el, en el deporte... ...y ojo, los veo más en el deporte de base... ...que en el deporte olímpico... ...porque en el deporte olímpico hay tres medallas... ...para un montón de gente... ...y siempre que hay escasez de recompensa y mucha gente para conseguirla, hay ciertos valores que, y esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero hay ciertos valores que se pierden por el camino por parte de mucha gente. Entonces, el éxito y el fracaso, cada uno los tiene que definir a su manera, pero no he conocido, de todos los clientes con los que he trabajado estos años, no he conocido a nadie que no haya practicado deporte y que no haya sacado una enseñanza de, de esa experiencia. Entonces, es piramidal, es necesario que sea piramidal, porque al fin y al cabo… Se trata de mejora constante y al final compite, si no, no hay espectáculo, pero lo bonito es lo que tú te llevas después y llevándolo a lo práctico te llevas sobre todo saber con qué recursos puedes contar, hasta dónde te puedes empujar a ti mismo y la parte más fundamental para mí, aprendes a valorar el trabajar con otros. Sí, y yo bueno ya por cerrar un poquito aunque estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros como bien decías eh, el, el deporte de alto rendimiento es piramidal y so, son muy poquitos los que llegan a conseguir esos objetivos eh, eh, como medallas o como títulos etcétera pero como decían ellos y también por, por, por explicarlo un poquito más desde mi perspectiva eh, no siempre el éxito está relacionado con las medallas con las medallas quiero decir eh, eh, ...simplemente cuando ganas medallas o ganas títulos... ...se cumplen objetivos, lógicamente, es muy satisfactorio... ...hay medallas que sientan bien y otras que no sientan tan bien... ...como dice Teresa, para mí los Juegos de Londres fueron... ...la pera limonera y quizá un título de liga, pues dices... ...pues bueno, pues vale, está bien, se cumple un objetivo... ...pero sin embargo compartimos muchísimos valores... ...y experiencias con toda esa gente que no llega... ...a conseguir la medalla, ¿por qué? Porque creo que lo más importante de todos nosotros, tengamos medallas o no, eh, son los momentos y las personas con las que nos hemos cruzado durante ese recorrido, que es en donde se aprende. Y sobre todo que todos esos valores que adquirimos, que hablamos siempre de valores del deporte, como la disciplina, el respeto, el esfuerzo, el trabajo, eh, la solidaridad, todos esos valores que adquirimos cuando practicamos deporte, bien sea de alto rendimiento o no, también los adquieren esas personas que no consiguen llegar a la cima y conseguir esas medallas y todos esos valores son perfectamente aplicables y necesarios en tu vida después en tu vida laboral en el mundo laboral en, con tu familia con, o sea, son tan fundamentales el trabajar en equipo yo por ejemplo que vengo de un deporte de equipo eh, los, los momentos compartidos con mis compañeras y las experiencias vividas con ellas no las cambio por nada y hasta que no lo ves desde fuera no te das cuenta de que todas esas cosas y esos valores las puedes ahora aplicar a tu vida laboral, a tu, a tu día a día ¿no? entonces quizá compartamos eh, casi todos los valores, por no decir todos, con esa gente que no llega a conseguir la medalla aunque nosotros la hayamos conseguido, los valores son los mismos y el recorrido también yo siempre les digo a mis hijas, mis hijas juegan a voleibol, eh, que te están haciendo amigas para siempre ¿no? y se empiezan a dar cuenta, hacen viajes en el vestuario. En fin, muchas gracias a los tres, la verdad. Yo creo que la parte femenina, afortunadamente, como yo decía, está muy superada y da gusto ya hablar de ese tipo de cosas sin tener que tratarlo como excepciones o como cosas raras. Y en cuanto al deporte para discapacitados, mirad, lo primero es un problema de interfaz para los que no tenemos una discapacidad. Hace poco estaba moderando un congreso que tiene que ver con el deporte de la COE y uno de los grandes problemas que tenían era cómo les iban a llamar. ¿no? Entonces te das cuenta de que eso nos preocupa a nosotros y no les preocupa en absoluto a los que tienen una discapacidad o hacen deporte adaptado. En fin, somos un poco obsesivos y yo creo que nos falla la interfaz, el impacto este del que tú hablabas, ¿no? te encuentras con alguien que es diferente a ti y es que el cambio ni gusta ni disgusta, el cambio asusta. Un aplauso para los tres. Gracias.